Amigos, recuerden que esta clase corresponde a un nivel de español avanzado. Número 7. Dichos y refranes en español. 61. Estar entre la espada y la pared. Ejemplo, la familia de mi esposa... Quiere que pasemos la Navidad con ellos Pero mi familia también quiere que nosotros pasemos Esta fiesta tan especial con ellos No sabemos qué hacer Nosotros estamos entre la espada y la pared 62. Más vale malo conocido que bueno por conocer Ejemplo yo quiero conseguirme otro trabajo en otra empresa, pero siempre pienso en el refrán que dice Más vale malo conocido que bueno por conocer y pienso que debo quedarme donde estoy. 63. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león ejemplo yo trabajo en un banco muy grande como cajero y josé luis es el gerente en un banco muy pequeño y nuevo bueno recuerda que más vale ser cabeza de ratón que cola de león 64 a caballo regalado no le mires el diente Ejemplo, mi hermano me regaló su carro viejo porque se compró uno nuevo y yo estoy muy feliz porque, como dice el dicho, a caballo regalado no le mires el diente. 65. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ejemplo, Hijo mío, espero que sigas todos mis consejos y sugerencias para que no te metas en problemas. Estoy seguro de que te irá muy bien. Y recuerda que más sabe el diablo por viejo que por diablo. 66. Vale más una imagen que mil palabras. Ejemplo. Este manual está en chino y no puedo entender nada. Afortunadamente tiene muchas gráficas que se explican por sí mismas. Como dice el dicho, vale más una imagen que mil palabras. 67. Lo que fácil viene, fácil se va. Ejemplo. Mi papá me dejó mucho dinero, pero yo nunca aprendí a administrarlo. Ahora todo el dinero se me acabó y estoy muy pobre. Bien dice el dicho, lo que fácil viene, fácil se va. 68. Más loco que una cabra. Ejemplo. Berta pregunta ¿Sabías que Julio se disfraza de payaso todos los sábados? A lo cual César responde Sí, algo me han contado Julio está más loco que una cabra 69 Vivieron felices y comieron perdices Ejemplo Finalmente, la guapa muchacha se casó con su apuesto novio y ellos vivieron felices y comieron perdices. 70. Tener un mal día. Ejemplo, hoy me levanté muy tarde. Llegué tarde al trabajo y me llamaron la atención. No tuve tiempo para almorzar tuve un problema con un cliente, mi coche se descompuso y ahora tengo un fuerte dolor de cabeza. Bueno, hoy tuve un mal día. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal, comenta y comparte, regálame un like o un me gusta, activa la campana de notificaciones para que veas los nuevos videos. mi nombre es Raúl Joven León y mi correo es rjoven66 arroba gmail .com. espero tus comentarios y sugerencias de igual manera quiero compartirte mis redes sociales para mi canal de español Magical Spanish en YouTube en Facebook y en Twitter y mi canal de inglés, Do You Speak English? ¿Hablas inglés? También en YouTube, en Facebook y en Twitter. Número 7. Dichos y refranes en español.